Considerado como uno de los billetes más hermosos del mundo, este cuenta con el personaje histórico Rafael Iglesias Castro, 16º presidente de Costa Rica de 1894 a 1902 en dos periodos presidenciales consecutivos. Hombre de personalidad enérgica, gobernó el país por espacios de ocho años durante los cuales concretó muchas obras impulsado por su afán de ilustración y progreso. En el plano económico, impulsó una importante reforma monetaria, en la cual estableció el patrón oro y permitió la creación del colón como moneda nacional en 1896, lo que vino a poner una nueva base sobre la vida económica de la nación. Inició la construcción del ferrocarril al pacífico, el cual se concretó hasta 1909, Propulsó la enseñanza y trabajo del extranjero, gran cantidad de maestros de obras y obreros especializados. También impulsó la construcción y terminación del Teatro Nacional de Costa Rica, inaugurado en su primer gobierno en 1897. En el plano internacional, en sus gobiernos, se firmaron el Tratado Pacheco Matus en 1896. que Puso fin a disputas fronterizas con Nicaragua y el laudo Loubet con colombia fue candidato a la presidencia de la república en dos ocasiones más luego de su segundo gobierno en 1910 y 1913 siendo derrotado en ambas la asamblea legislativa de costa rica le declaró benemérito de la patria el 16 de noviembre de 1981 símbolo patrio la guardia morada la guaria morada fue declarada flor nacional de Costa Rica en 1939 en la administración de León Cortés Castro. En antaño era una flor muy común en los patios y casas de la población tica. Es una planta epífita ya que utilizan otras plantas como sustrato para adherirse a ellas. No son parásitas ya que utilizan el huésped solo como un soporte para adherirse a zonas más altas además es una orquídea bifoliada esto quiere decir que solo cuenta con dos hojas en el anverso del billete podemos observar una vista panorámica de la pintura alegoría del café y el banano es una pintura mural obra del pintor italiano aleardo villa pintada en 1897 en el techo del teatro nacional de costa rica en san José, costa rica ha sido considerada en conjunto con el mismo teatro como parte de la identidad costarricense en esta pintura se observa la producción de alegorías de diferentes elementos como la agricultura el transporte el comercio y la industria los cuales son frecuentes a finales del siglo 19 y a principios del 20 se puede señalar que la representación simbólica remitida a las ideas de progreso orden y modernidad promovidas por el vínculo comercial de costa rica al mercado internacional por el café y por el banano. Las banderas que aparecen en los buques representan los principales socios comerciales, tanto para las exportaciones como para las importaciones, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. La aparición de las banderas remite directamente a los símbolos patrios creados para afianzar los procesos de homogenización y de pertenencia a la nación. La posición superior de la bandera de Costa Rica sobre las otras banderas podría simbolizar las pretensiones de superioridad o al menos paridad de las élites con las grandes metrópolis. La escena portuaria parece estar marcada por los ideales de orden y progreso. El progreso es simbolizado por los buques de vapor, así como por la presencia del alumbrado público. El orden aparece no solo en la disponibilidad espacial, lejana por los demás a la cotidianidad de una zona de carga y descarga de productos, sino también en elementos como los colores predominantes en la pintura que remiten a la calma, la apacibilidad y el letargo. Ahora bien, si hablamos de las mujeres recolectoras que aparecen al lado derecho de la pintura, podemos apreciar que visten con ropas en colores blanco, azul y rojo, colores de la bandera de Costa Rica. Sin embargo, las recolectoras están pintadas como mujeres de una tez blanca que asemejan más a mujeres europeas que a mujeres indígenas y campesinas, las cuales eran en su mayoría las recolectoras de esa época. Esto ha dado a temas de discusión durante años, pero créanme, que no es nuestra intención entrar en esas aguas como dato interesante podemos mencionar que el propio pintor hace un cameo dentro de la misma pintura y sí, este personaje de aquí es el pintor de esta obra Tomás de la Rue and Company fue la empresa encargada de imprimir el billete serie D en 1968 y estas son algunas pruebas que se presentaron al banco central como ideas previo al diseño final, en 1986 el banco central cambió este billete por una moneda con su misma denominación, hay varias ediciones de este billete con diferentes firmas de expresidentes del banco central, uno de los más buscados entre los coleccionistas es el firmado por Oscar Arias que fue presidente, de la junta directiva del banco en 1972 el banco central continuó sacando ediciones de él hasta el año 2004 ya que es un billete muy querido por la comunidad costarricense y que muchos atesoran hasta la fecha sin duda alguna un billete que llegó para quedarse